Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Uh, uh, uh, uh, oh, oh yeah, oh uh, yeah. Así es don profe y siempre acá acompañados de la mejor compañía. ¿Qué fue eso? <ríe> Se me perdió la pauta y no sé dónde la dejé, profe. Así que usted continúe con el No sé dónde mierda dejé la pauta. ¿eh? Sí, porque okay. sonó muy extraño, así fue como a ah, relleno rápido. Exactamente. La, pues, ya la cerré y no tengo idea dónde. Uh, eh, ¿Quién decía eso de la mejor compañía era Don Raúl Mata? Exactamente. Ah, esos yeah. míticos programas de Don Raúl o oh, que eran buenos, pero es que era otro tipo de televisión también Sí, pues obviamente, otro tipo de televisión pues Sí, pues eh, una vez más en la compañía de grandes artistas y de Nescafé Dolca Por supuesto, <risa> Dolca de Nescafé Aunque era mala mal esa caca café, pero... Sí, pero yo me acuerdo que el día viernes era imperdible ¿eh? ¿Mm? Porque partía él una vez más y partía con Topollillo Sí, pues acostando a los cabros chicos sí, pues, bueno. sí pues, Y después se venía el Álvaro Sala, al leer las noticias semanales, junto con el alarcón que era como el mozo, el que traía el café. ¿De veras? Y se contaban buenos chistes ahí. El alarcón no te contaba buenos chistes, sí. Lo que hacía era una buena performance, al contar el chiste, y uno se cagaba de la risa de eso. Pero los chistes eran re malos, pues, profe. Sí, no, sí igual de repente le hacía alguno bueno, pero sí tienes razón. Era más como la, la parafernalia, porque Álvaro Sala era como el rey del chiste corto y rápido. Sí, pues. En cambio, este no, pues este como que alargaba la situación y contaba el chiste largo. Y después ya que pasaba eso, que era como el primer bloque, así como la primera media hora eh, Ya iban a comerciales y después volvían con los artistas Pero yo me acuerdo que uno se quedaba hasta el final porque sabía que después daban Los Simpsons Que era como el programa prohibido, el que tu papá no quería y que vieran Era buena Porque no le gustaba. esa televisión, profe Sí, o veíamos Video Loco y después daban Los Simpsons te acuerdas de la canción Video Loco? Claro, pero uno como la, la, la cantaba en los colegios, la cantaba en la casa Video ah, no me Loco Chupado. <risa> si no te gusta. chúpame el otro. <risa> no, no me sabía saber su <risa> Esas canciones que a uno le cambiaba las letras. ¿eh? <risa> en todo caso, güero. Era bueno, profe. Oiga, Cuando pero. Los chicos éramos muy buenos para cambiarle la letra a todas las cuestiones. En todo caso. Hasta el himno nacional, ¿pues? Sí, pues. Está ahí en y todo eso. Sí. Yo. ¿Cómo era que partía la de mi abuela? ¿Cómo era? Pura Purachicha tomaban mi abuela. Tarros hacía Pichi, sí. Tallerín Compan. <risa> tallerín con pan, Tallerín Compan, sí. <risa> ¿Cuál y los re... profes se enojaban cuando uno cantaba eso, güey. <risa> Ningún respeto a la, a la eh, canción nacional. No, y en ese tiempo cantábamos las dos estrofas, güey. Sí, pues. Qué tiempo aquello, güey. Tiempo aquello, profe. Sí. Mira, eh, la semana pasada nos quedamos en. En como lo Más que chascarro, como las cosas extrañas que estaban detrás de, la, de las películas. Así que si usted también está escuchando este segmento, vaya a YouTube a escuchar la otra parte o escuche el, el programa anterior del podcast en esta tercera parte, to, cuarta parte también. Uh -huh. Porque habían varios datos sabrosos, como por ejemplo, el, el que más me impactó es el, el que la clásica escena de Alien, cuando le sale el Cenomófro por la guata, no le habían contado a nadie y estaban todos impactados. Estuvo buena esa profe, eh? acertado el director ahí en eh, no va a avisarle a nadie y sí, lo de Rocky quitó, también lo de Rocky también que estuvo casi se nos muere Rocky peleando con Iván Drago si sí, pues, oiga pero la próxima el próximo dato eh, curioso eh, de la siguiente película también es bastante entretenido tam, eh, bastante divertida dice ¿eh? sí. la máscara utilizada por Mike Myers en Noche de Brujas o Halloween para los que no conocen, nos resulta familiar, dice. Este detalle fue bastante alucinante para la gente que lo escuchó por primera vez. La máscara que utiliza Mike Myers en Halloween, Noche de Brujas, es en realidad una de Capitán Kirk pintada de blanco. Usted Ajá, sabe el quién es el Capitán Kirk, ¿cierto? El de Star Trek. Por supuesto. Según cuenta William Shatner, hicieron una máscara con su cara para poder utilizarla en la fabricación de prótesis faciales. Pero al final acabó estando disponible en las tiendas Para que los fanáticos pudieran disfrazarse de Capitán Kirk Al parecer Niche? se pidió a un asistente de producción Que agarrara una máscara al azar de una tienda y eligió esa Después de pintarla de blanco Se la puso para crear al amenazante villano Oh, bueno, bueno Oye, pero no, ni se nota ¿eh? que es la del Capitán Kirk No, no se nota, o hasta sea, está, está, está bien logrado el, el punto blanco Claro, el maquillaje de la misma máscara está bien, está bien logrado y hoy y salió Halloween End ¿Sí? y las críticas la ha he hecho mierda ¿hace cuánto salió? ¿hace poco? hace como un par de semanas ¿usted no, no la ha visto? ¿sí? no, no la ha visto, pero vi algunas críticas y en verdad la hacen mierda es que bueno, es subjetivo eso profe, creo que um, eh, Black Adam también uh -huh. le han hecho mierda la crítica pero no así eh, el público, que dice que la película es bastante entretenida, es bastante buena no es por un Oscar obviamente, pero que es bastante eh, pochoclera ya Hay que tasarla ahí entonces para pa dar una opinión acertada. Exactamente. Mira, continuando con el tema, dice: Una escena de El Resplandor hizo que Shelly Duvall se derrumbara. Shelly Duvall es la actriz, esa. Con ojos eh, saltones. Exactamente. Ya hemos mencionado lo extraño que era trabajar con Stanley Kubrick, pero algunos actores lo llevaron peor que otros. Shelley Duval, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que le esperaba cuando filmó, firmó para protagonizar El Resplandor, basada en la novela de terror de Stephen King. Interpretó a un personaje cuyo marido se vuelve loco e intenta matarla en un remoto hotel. Se necesitó filmar la escena en la que huye de su marido 127 veces. ¿127 veces? Ay, ay, ay, antes de que Kubrick estuviera contento con el resultado. Al yo lo mando a la sí, La actriz terminó derrumbándose en el plató y llorando El rodaje de esta película le pasó factura a su salud mental Incluso después de terminarla Oh, qué cuático En es todo que... caso es muy potente esta película Como para... En cuanto a la, las actuaciones que, que tienen um, los protagonistas Sobre todo la mina Sí, es que más encima Stanley Kubrick le prohibió al equipo que le dirigiera la palabra Para que la mina sintiera esa sensación de, de, de, de estar aislada Maricón, bueno, igual <risas> Sí, pues, maricón Porque obviamente estáis filmando una película No estáis... Eh, más encima, creo que vieron un, eh, un lugar bien alejado Bien aislado, donde estaban filmando Entonces, Sí, pues, no, si estaban perdidos la nada Claro Pero 127 veces, la cagó, güey bueno. Oiga, tenemos una de Guardianes de la Galaxia Que dice que tuvo algunos momentos divertidos Gracias a Pete, eh, Chris Pat, perdón Dice Guardianes de la Galaxia Que es una película sensacional Sobre todo porque el casting fue acertado existe la posibilidad de que Chris Pat no sea del agrado de todo el mundo, pero nadie puede negar que es perfecto para interpretar a Peter, es decir, Star Lord. De hecho algunos de los momentos más divertidos de la película ocurrieron gracias a él, en una escena Peter deja caer accidentalmente el orbe cuando se lo lanzan, y aunque mucha gente pensó que era un error, incluido el director James Gunn, en realidad lo improvisó, al parecer filmar con él es bastante divertido los miembros del reparto dicen que tuvieron que volver a rodar algunas escenas porque Pat no paraba de decir sonidos mientras disparaba su pistola <ríe> si sí, esa escena quedó como entre comillas como una improvisación o uno de los mejores errores de la, de la misma porque él como que deja caer la pelota y todo quiere así como uh ¿Sí? y no, la, la vuelve a recoger <ríe> ah, <ya. ríe> buena un perro muy protector en Harry Potter y la Cámara Secreta En el rodaje de Harry Potter y la Cámara Secreta Fue sin duda una experiencia emocionante para el joven actor Daniel Radcliffe Y a veces bastante divertida Al parecer Bella, uno de los mástines napolitanos que interpreta funk Se puso muy protectora con el actor durante el rodaje Así, cada vez que salía la araña robótica Ella saltaba delante de Radcliffe para defenderlo de ella Ah, oh, qué lindo, oh, qué lindo. Fue muy gracioso, por supuesto, pero también hizo que el equipo tuviera que volver a rodar la escena varias veces. Sin embargo, estamos seguros de que la adorable perra no se metió en un problema por ello. Mm, ¿Seguro? Claro. No. Sí. <risa> Ahora está en la situación central la pobre perra. Claro. <risa> Oiga, mención honorífica para el peluca sape. Sí, que en paz descanse, weón. Bueno. Que hasta hace poquito se dio en las causas de su muerte. ¿De qué murió? Eh, murió de una falla multisistémica y... Más que nada de una septicemia El gluán tenía muchas eh, enfermedades No específicas, no especificaba la, la nota Pero sí fue una septicemia eh, en concreto Lo que lo, lo mató, lamentablemente oh. mm, Lo recordaremos siempre ahí al Peluca Sape Y sus eh, videos en el bananero <risa> Sí, porque el Peluca Sape Exactamente Oiga, Baile Caliente o Dirty Dancing estuvo a punto de tener un nombre completamente diferente yo les recomiendo chiquillos que vayan a ver a netflix los que tienen esa caga de aplicación o mejor veanlo en Rolandín y ptv porque obviamente está bueno. disponible ¿eh? ¿Ah? no en la caga de aplicación vean eh, las películas que nos formaron ¿Mm? y ahí sí. de hecho ya streameamos una con, con Don Station, un capítulo el de Robotech o sea el de Robotech el de Robocop <risa> Rob <risa> Robotech no <risa> que es Robotech claro. pero sí Robocop <risa> claro Mire, dice, puede que ahora no sea un gran problema, pero cuando Baila Caliente se estaba rodando a finales de los 80, eh, su título era algo escandaloso, tanto que los ejecutivos dudaban de él, porque sonaba a película para adultos. El título alternativo habría sido Yo era una reina adolescente del mambo, que no, reconozcamos, no suena no, mejor. Para no, yo, no, no, la, no, <ríe> no nada, la cagada de título. Así que, por suerte, los productores insistieron en mantener el título original. Sin embargo, si fuera por Patrick Swayze, tampoco se hubiera llamado así. Odio el título de Baile Caliente, dijo en una entrevista. Lo odio completamente. Eh, todos luchamos para que no se llamara así. No es lo único en lo que se había equivocado con respecto a la película. Ya que también pensaba que la frase Nadie pone a Baby en la esquina era demasiado cursi y acabó siendo una de las frases más memorables de la década. Oye, pero la película igual era de Baile Calentona. Sí, ¿para andamos es no. buena la película, entretenida Sí, sí, que es buena La primera vez uno no le toma tanto el asunto y es una película eh, más, digamos, de, de VHS de los 80 ¿ya? Pero sí. pero sí viéndola detenidamente tiene bastante contenido profundo Y si uno, como le digo, ve las películas que nos formaron Y ve todo lo que pasó alrededor de la filmación de esa película Hace querer más esta, esta película, por decirlo Es que uno siempre tiende a compararla con Footloose Sí, pero no tiene nada que ver con, No con, tiene nada que ver, sí, no, no tiene nada que ver una cosa con otra Pero uno eh, tiene que comprarla Y por ejemplo en Dirty Dancing Esa clásica cuando el güey la agarra y la loca queda flotando en el aire Sí Esa escena yo creo que ha sido la, la que ha causado más divorcio en la historia, güey Exactamente <risa> Porque claro, intentan hacer el Dirty Dancing y se termina sacando la chucha, güey O más que ver los de espalda Más que veraderos de espalda, sí Porque eh, era como mítica o sea, Había que hacerla Exactamente Oye, la siguiente es una película que pasó sin pena ni gloria Pero yo cuando la vi quedé alucinando, cagando ladrillos Porque es buenísima Oye, pero si esta película es buena Yo creo que es una de las mejores del de Chuck Para mí es la mejor, la mejor que tiene ¿Sí? ¿Tan así? Sí, para mí, por lo menos ah, sí. Schwarzenegger mostró su lado más humano en El Vengador del Futuro Hubo un tiempo en que Arnold Schwarzenegger Era una de las mayores estrellas de acción de Hollywood Durante la producción de El Vengador del Futuro El actor demostró que no era solo músculo Sino que tenía un gran corazón por no decir cero talento en la actuación. <ríe> Cuando Schwarzenegger se dio cuenta de que su coprotagonista Michael Ironside pasaba mucho tiempo al teléfono entre las tomas, le preguntó qué sucedía. Ironside le contó que llamaba a su hermana que estaba luchando contra el cáncer. Al escucharlo, el actor lo invitó a su remolque, mmm, mmm, donde ambos mantuvieron una llamada de una hora con su hermana. Al parecer Schwarzenegger consiguió levantarle el ánimo e incluso le dio algunos consejos de nutrición para ayudarle a sobrellevar la enfermedad. ¡Ah, oh, qué lindo! Pero igual se murió la... Sí. Oye, pero la película es terrible buena. Oye, Yo creo sí. Que el remake que hicieron después, si bien es buena, pero no está a la altura de esta. Esta es no, más mística. No, no está a la altura, está mística. usted ha, ha visto esa escena cuando se saca el detector o el GPS en el cerebro? Oh. <risa> Qué escena más mística. <risa> sí, o cuando está eh, disfrazado como de mujer robot. Ajá. Y se empieza a abrir y, y causa la media destrucción ahí en la, en la estación de Marte. Es que era bien, digamos, era era interesante la idea, eh, el planteamiento de, de que en Marte pudiera haber un núcleo congelado que pudiera eh, crear una atmósfera para que se pudiera vivir, eh, digamos, sin estaciones en, en Marte. Bueno, la película más profunda tiene que ver con otra cosa. Pero la claro. idea planteada de, de, de, de, de esa, digamos... De ese núcleo, de ese centro, era a mí, a mí me interesaba, me, me gustaba eso Incluso te planteas si todo lo que ocurre en la película es real o no Claro Entonces, no, sí es terrible buena, terrible buena Muy buena, muy buena <coughs> Mire, dice, no se lastimaron animales en el rodaje de sueños de fuga ¿Por qué se tendrían que haber lastimado animales, profe? Eh, porque... <ríe> aquí te dice que... Ahí, por la el gusano supongo a ver dice sueños de fuga no es una película fácil de ver por razones por varias razones aún así no es cruel con eh, los animales en una escena Andy descubre un gusano en su comida y se lo da a Brooks para que pueda alimentar al cuervo que se llama Jake Naturalmente, la asociación American Human se opuso a que utilizaran a un gusano vivo e hizo que los productores encontraran uno que hubiera muerto por causas naturales. De ¿Qué guayana. mierda esa Progres desde tiempo antes, memoriales. <ríe> ¿Cómo mierda? ¿Tienes que hacer una autopsia un gusano para saber que se murió por causa natural? Ay, ay, ay, sí, güey. <ríe> En caso contrario no hubieran podido usar la leyenda que de No se han lastimado animales en la realización de esta película Aceptaron las condiciones y filmaron sin ningún tipo de crueldad hacia los animales Una situación en la que todos salieron ganando Sobre todo los animales <risa> La weá estúpida, perdóneme profe <risa> Sí, bastante idiota, sí Es muy idiota la weá Esto es más entretenido, dice sí, Vigo pues. Mortensen resultó herido en el rodaje del Señor de los Anillos en las dos torres Sí. Ay, ah, yo hizo. me acuerdo de esa escena y es real hay sí. una razón porque la franquicia El Señor de los Anillos es una de las películas más taquilleras de la historia del cine el reparto era de primera categoría en una escena de la segunda entrega de esta trilogía, Aragorn, legonas y Gimli se acercan a un lugar lleno de cadáveres en busca de Merry Pippin y piensan que los Hobbits habían muerto, por lo cual Aragorn patea la cabeza de un orco con un casco y grita de agonía, fue con tantos sentimientos que hasta los espectadores lo sintieron la razón sin embargo es que fue totalmente real. Vigo Mortensen se rompió dos dedos del pie al patear el casco y utilizó su dolor para transmitir el de Aragorn. Una actuación bastante impresionante, ¿no? Oiga, ¿sabe que eh, El contexto es más profundo en esta escena porque el eh, director hizo patear a, a Vigo Mortensen este casco unas 17, 18 veces. Lo había pateado, había salido como balón de fútbol y tenía un casco real, ¿eh? la cosa es que lo pateó, lo pateó y al último el güey le dijo ya para la weá, si también estoy cansado ya hemos pateado no sé cuántas veces la weá. le dijo ya pero un, una última vez, una última vez y aquí la dejamos dijo patearlo una última vez para ver cómo sale y para tener estas 18 tomas y elegimos la que salga más pulenta y este güey ya como está medio choreado, medio cansado pateó la weá más fuerte ¿eh? y sin embargo salió menos a menos altura digamos el, el casco y salió muy buena la toma y ahí es donde se rompe los de en el juego grita y se arrodilla así con todo el dolor del alma y, y quedó buena la escena porque obviamente él pensaba que estos hobbits estaban muertos y, y, y grita del dolor ¿po? yo creo yo creo que de verdad nunca se le pasó por la cabeza ver a los hobbits le faltó decir conche tu madre <risa> en todo caso bueno ahí sí. tiene un actor de, de, un profesional que a pesar de todo sigue actuando Sí, pues de método. Sí, de método Oiga, Robert Donnelly Jr. siempre escondía comida en los Vengadores Y si a nadie le cabe la menor duda que eh, la elección de Robert Donnelly Jr. como Iron Man fue perfecta Se podría decir que es uno de los actores más queridos de la franquicia Y si te preguntas si Robert se parece en algo al genio Playboy millonario Este dato podría ayudarte a responder durante el rodaje de las distintas películas del universo cinematográfico de Marvel Tenían la costumbre de esconder diferentes comidas por el set Para luego comerlas durante el rodaje El director de Iron Man, Jon Favreau Favre, eh, Se dio cuenta de que no había que luchar contra ellos Y dejó que el actor hiciera lo suyo Por eso se puede ver a Tony Stark comiendo en muchas escenas totalmente improvisadas Está bueno, está bueno ¿eh? Ah por eso de repente salía comiendo maní o salía comiendo vea Sí <risa> Mía, tenía tojo el weón sí. Dice, los actores del club de la pelea Sabían lo que tenían que hacer Los actores suelen sufrir por su parte Por lo que no es raro que se sometan a dietas especiales para el papel Esto es exactamente lo que hizo Dan Norton Para su papel del narrador del club de la pelea Pero no lo hizo antes de que empezaran a rodar Como la película se rodó en orden cronológico El actor se sometió durante el rodaje A un régimen de casi inanición Además de evitar la luz del sol en la medida de lo posible Brad Pitt en cambio pasó la mayor parte del tiempo en el gimnasio y bronceándose Así, mientras el personaje de Ed Norton tiene un aspecto cada vez peor Tyler Durden parece más sano y fuerte Está buena, ¿eh? Oiga, lo que llegan de repente los actores en sus cambios físicos Por hacer películas No sé si vio el maquinista de... Vi la escena donde el loco está en los huesos ¿Sí? De Christian Bale De Christian Bale No, no, no sabe o no, no, no cacha más o menos de qué se trata esa película No, todavía no la veo es una la que es, tengo muy, es muy, muy buena, profe No se llama el maquinista porque el maneja un tren ¿ya? Porque todos dicen, ¡oh! el maneja un tren No, el juego que le diga eso es porque no ha visto la película Ya, <risa> <risa> ¿Ya? Pero la película es muy, muy interesante Tiene estos finales así Esos es que le gustan a usted, profe ah, ah, bacán, ya Entonces hay que verlo. Exacto Mire, dice, los conocimientos de carpintería de Harrison Ford Le sirvieron para su papel en la guerra de las galaxias Mitch ¿Sabías que Harrison Ford era carpintero? Mire de hecho, sus habilidades son las que le dieron una gran oportunidad en la actuación. Tras unos años en los que conseguía pequeños papeles, Ford decidió alejarse de Hollywood y dedicarse a su negocio de carpintería. Después de hacer algunos trabajos para el creador de la Guerra de, la guerra de las Galaxias, George Lucas, el director, decidió dejarle leer las líneas de Han Solo mientras otros actores hacían audiciones para el papel de Luke Skywalker. A Lucas le gustó la audición y Ford no tardó en ser contratado para interpretar al legendario capitán del alcohol milenario. Su carrera se disparó después de eso y el resto, como se dice, es historia. Me, man, Muy de casualidad. Está interesante, sí. Mitch, Mitch, Mitch. Pura cazuela. Sí. El divertido cameo de Dustin Hoffman en El Descanso no estaba previsto. El Descanso es una divertida comedia sobre dos mujeres que cambian de casa para sus vacaciones. Protagonizada por Kane Winstreet, Cameron Diaz, Jan Black y Jude Law. También cuenta con un improvisado, muy divertido cameo realizado por Dustin Hoffman. En la escena rodada en el blockbuster Miles Black, representa a Iris, no, perdón, presenta a Iris Winslet algunas canciones famosas de película, Lo que el viento se llevó carroza de fuego y, por supuesto, El graduado. Cuando empieza a cantar Mrs. Robinson, la famosa melodía de El graduado, la cámara apunta a Dustin Hoffman, que mueve la cabeza hacia ellos. Esta aparición fue escrita sobre la marcha, Jackie Hoffman conocía a la directora y solo se había acercado a saludarla. ¡Qué buena! Está buena. Oye, <risa> he, he entretenido esta película también No sé si usted la ha visto, profe I'm blessing you, Mrs. Robinson. Take a look No, por el descanso, vos, profe, estaba hablando Ah, no, el descanso no ¿No? No, no la vi Se podría catalogar como película de navidad, pero... Eh, no alcanza a ser película de navidad ah, Pero, pero entretenida Ah, ya, yeah. a ver que esta sala termina Exacto Dice, la investigación de Interestelar sobre los agujeros negros Llevó a la publicación de un artículo científico Guau wow. Interestelar fue una película sólida en muchos aspectos, pero lo más impresionante es la precisión con la que se presentaron los hechos científicos, fue la primera película que presentó representó, perdón, correctamente el fenómeno de los agujeros negros y los agujeros de gusano, ya que el director Christopher Nolan se empeñó en hacerlo, de hecho los investigadores que trabajaron en la película más tarde publicaron un artículo de física teórica al respecto. Su, su artículo se publicó en 2015 en el Classical and Quantum Gravity y más tarde incluso se convirtió en un libro de no ficción de Keith Thorne, uno de los físicos de Caltech que trabajó en el proyecto. Mira, en esta película eh, como se basaron mucho en la ciencia, hasta yo creo la parte final de la película, uh -huh. Eh, por el tema del amor y toda esa weá, Pero el, el tema de los agujeros negros Cuando hacen la representación del agujero negro Y después sacan la foto Al agujero negro el año pasado Son casi iguales sí O sea, la teoría que habían plasmado ellos De cómo se vería un agujero negro Cuando sacan la foto se comprueba Entonces claro. es como, oh, la cagó así como, bien, bien Exactamente sí. Oiga, también lo que fue rupturista en esta película Fue el llanto del protagonista ¿eh? Así nos pasa ahora Cuando le vamos a echar benzina al auto y pedimos 5 o 10 lucas. Está bueno ese <risa> meme, weón. Y nos vamos con la weá casi vacía. Sí. Bueno, <risa> y bueno el tremendo puchero y llorando como el weón. Sí. Ay, ay. Mira, la película El Campo de los Sueños estuvo a punto de titularse Chosless Joe. A mucha gente. O sea, ¿Esta es la de Kevin Costner o no? Sí, entiendo que sí. Sí, a mucha gente le encantó El Campo de los Sueños, pero puede que algunos no sepan que la película se basa en realidad en un libro de W.P. Quinella, perdón. titulado Chosless Joe, Joe sin zapatos. Al tratarse de una adaptación, nadie pensó en cambiar el nombre del, del libro, hasta que se mostró la película a un grupo de personas y les encantó todo excepto el nombre. Comprensiblemente dijeron que sonaba como si se tratara de un vagabundo llamado Joe. Los productores decidieron cambiarlo por el campo de los sueños y se lo comunicaron al director Phil Robinson, que se horrorizó de su intromisión. Llamó al autor, quien le dijo, oh... Choles Joss era el título de mi editor, yo quería llamarlo el campo de los sueños <risa> <risa> ¡Qué buena Mire, gran eh, revelación de la guerra de las galaxias El imperio contraataca se mantuvo en secreto Te puedes imaginar por qué la mayor revelación de la franquicia de la guerra de las galaxias tuvo que mantenerse en secreto El hecho de que Darth Vader era el padre de Luke eh, tenía el objetivo de sorprender a la audiencia el actor David Prost, que estaba debajo del traje de Vader, dijo la línea Obi-Wan mató a tu padre y sabía que sería sustituida por la voz de James Earl Jones más tarde. Nadie, excepto George Lucas, Irving Kerr, Irving Kirst Kirsten, algo así, ni Mark Hamill sabían que esto pasaría. El reparto y el equipo se enteraron por primera vez cuando vieron la película terminada, tu tío Hamill. Curiosamente, la línea real se ha, se ha citado a menudo de forma errónea, como, Luke, soy tu padre, cuando en realidad era, no, soy tu padre. Este es como el, uno de los efectos Mandela más potentes. ¿En todo caso? Porque toda la gente dice que el loco dice, Luke, yo soy tu padre. Ajá. Cuando no, él le dice, tú mataste a mi padre, y el loco le dice, no, soy tu padre. Y como, ¡ay! El dice, no! Yo todavía lo escucho como que diciendo Soy tu padre, yo soy tu padre Claro, el problema es que en la versión en español Se entiende más, pero en la versión en inglés Como que cuesta más hacer la diferencia Claro. Mira, viendo, volviendo a otra Dice, a Ronald Reagan en realidad le encantaba Esta frase de Volver al futuro En Volver al futuro, cuando Marty localiza A Doc Brown en 1955 Este le pregunta quién es el presidente en 1985 Cuando Marty le dice Que Ronald Reagan, Doc se ríe con incredulidad Y le dice, el actor entonces, ¿quién es el vicepresidente? ¿Jerry Lewis? Al parecer, al expresidente le hizo tanta gracia la escena que pidió al proyeccionista que la repitiera. Si eso no es prueba suficiente de que disfrutó la película, esto definitivamente lo es. Reagan hizo una referencia a la película en su discurso sobre el estado de la unión en 1986. Dijo, como decían en la película Volver al futuro, a donde vamos no necesitamos carreteras. Ah. Oiga, pero qué buena película esta. Buena película. Se podría hacer un programa entero haciendo o hablando curiosidades de esta trilogía. Sí, partiendo con los relojes del inicio. Bueno, Exactamente, pero eh, para mí es una de mis películas favoritas. Mí, yo no me canso de ver esta película. Cada vez que la dan eh, en alguna parte o ahí pongo a Rolandino y PTV, también eh, me topo con la película y, y la veo. Bueno, a mí me pasa con el Día de la Marmota. ¿Sí? Sí, la veo y no puedo dejar de verla. Es increíble esa película oiga y tenemos ya la última película en esta serie de hechos desconocidos que pasaron dentro de las grabaciones y todo eso dice patrick Swayze y jennifer Grey no siempre se llevaron bien en baile caliente o en dirty dancing a veces la mejor química en pantalla puede surgir de dos personas que no se llevan bien y ese parece haber sido el caso de dirty dancing el fallecido actor patrick Swayze escribió en su autobiografía que le resultó difícil rodar junto a jennifer Grey. Parecía especialmente emocional, escribió. A veces rompía a llorar si alguien la criticaba. También añadió que empezaba a reírse durante las tomas, lo que provocaba que tuvieran que repetirlas unas y otra vez. Él no tenía mucha paciencia para hacer muchas tomas, escribió. Pero por la gran química que tenían en pantalla, quizá no se llevaban tan mal. Uno no podría creer que los locos se llevaran mal, siendo que en pantalla de verdad fluía la química. Mire, ellos habían trabajado en una película anterior que era como un western o algo así. Era era media rara la película. Y ya en esa película habían tenido roce. Y cuando hacen el casting eh, se encuentran estos dos y eh, ella como que se negaba a um, trabajar con Patrick Sway. ¿De no? La cosa <risa> es que el mismo Patrick Sway va a hablar con ella y le dice: Oye, sabéis que parece que esta película es importante. Nah, hagamos un esfuerzo los dos. Trabajemos como profesionales y y démosle para adelante nomás y, y en eso se fue generando digamos la química que ya se después se ve en la, en la película como tal no en todo caso la, la película igual es súper buena sí, eh, es muy muy muy digamos eh, icónica también bueno eh, fue una de las mejores eh, películas de los 80 por decirlo así estaba viendo las premiaciones y ganó carriete de premio sobre todo por la música sí es que la, la música fue emblemática sí pues no, no les voy a dar más datos de la película porque eh, los invito a ver ahí en Rolandini PTV el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 Fíjense directamente al WhatsApp de Rolandino, más 569 78 69, 08, 12, más 569 78 69, 08, 12. O en su Instagram, Rolandino TV, Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland! ¡Grande Roland! Oiga, profe, y así estamos llegando al final de este capítulo número 30 de La Capital. Sí, tercera temporada, capítulo número 30, ya llevamos más de 100 capítulos. En total. Creo que sí, ¿eh? sí, Sí. Creo que ya más de 100. Ha sido un arduo trabajo. ¿Mm? Y ya se nos vienen eh, las fiestas de Halloween, profe. Sí, Así que tendremos un especial estamos, pero... la próxima semana. ¡Wow! Sí, pues estamos preparando un especial. Eh, con el profe, ya no les vamos a traer Las míticas secciones, sino que vamos a hablar de eh, Lo que nos gusta a nosotros Que son eh, videojuegos y películas Acorde con la fecha que Se viene muchachos Sí. Recuerden que el gobierno Puede ser más terrorífico que cualquier Fiesta de Halloween <risas> Exactamente pues, profe Y si usted no tiene una máscara como tal eh, Puede Recortar una, una foto De del Melusin de merluso de, ¿Ah? de Carol, de Telier. También, pues le pone un, un elástico y va a andar asustando. Y si quiere hacer aún más terrorífico, pero aún así, más terrorífico y dejar a la gente con ataques cardíacos, una de Carmen Hertz. Oh, espero... No di idea, güey, no di idea. <risa> espero eficaz en ese sentido. Espérate, dijiste Carmen Hertz o Carmen Frey. <risa> <risa> oh, se imagina una fusión de esas dos, profe. Uy, qué terrible, <risa> güey o oh, sería como los sellos estos de estos de, de los medidores de luz oh, In, inviolable, inviolable bueno. <ríe> claro oiga eso pues muchachos eh, agradecido de toda la gente que nos sigue, que se nos suma que nos quiere, eh, que nos escucha y, y eso y que nos escucha también en .fm.cl, hace rato que no saludamos a don Paco sí pues así que un saludo para él también y nos estamos escuchando en un próximo capítulo de Capital de los chao, Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao.